Bueno, y a propósito del chocolate, vamos a ver en qué condiciones podemos tomarlo, porque ya está con nosotros la nutrióloga y obesóloga Yanira Olivares. Así es que saludos y buenos días. Bienvenida, Buen doctora. Buen día, ¿cómo están todos? Muy, muy bien, bien, muy bien. bien. buenos días, doctora. De estar por aquí nuevamente. No había venido ya con este formato como ustedes lo tienen ahora. Muy bien. Bienvenida y muchas gracias eh, por estar aquí. Cuéntenos, reducción de medidas después de Navidad. En Navidad parece que se ¿verdad? En Navidad se, se come mucho. Hay pacientes que me han llegado con 10, con 15, con 20, y demás. Parece eh, que les fue bastante bien. En un mes? O todo. En, no, ni siquiera en un mes completo. Hay pacientes que dejaron de ir allá a la consulta, ya para el día 15 del de mes pasado y llegaron ahora en enero pues con, con 10 y hasta con 20 de más. O sea, Ajá. no sé qué era lo que comían. Yo me aumentaron decía, las medidas, pero también sí. aumentaron ¿Cómo, ¿Cómo puede ser eso? <risa> también. <risa> es posible. Parece que yo incluso hasta me preguntaba a algunas de ellas que qué era lo que comían para yo no comerme nunca. Mm -hmm. Porque mm -hmm. no es posible de que tú en 15 días tú aumentes de 10 a 20. Doctora, pero posible, mucho mucho eh, vos, eh, posiblemente ser. eh, será que estas personas tienen condiciones muchas especiales veces, en el sentido... Muchas veces hay condiciones pero mira qué pasa. Eh, tampoco no, no hay justificación. Hay pacientes que tienen hipotiroidismo y me bajan de peso eh, normal. O sea, igual que cualquier otra persona. Nosotros, claro está, nosotros usamos unas técnicas para que estos pacientes puedan bajar de peso. Ahora bien, si tú combinas una dieta muy cargada en carbohidratos, en lípidos, y también a eso le añades de que van a tomar bebidas alcohólicas obvio, van a consumir eh, pacientes que consumían en una comida hasta... 8.000 mil calorías imagínate tú qué cantidad más o menos de ¿Qué que usted decirnos un plato que contenga ocho mil o seis mil calorías porque normalmente son dos mil claro Cerdo asado, arroz, todo depende de la cantidad también que ingieran. Sí. Y las mismas bebidas alcohólica que dicen, ah, no, mira, yo tomo whisky, uh -huh. vamos a suponer. Eso me quema, me quema calorías, me quema azúcar, eso es mentira. Pica, un mito. Eso es mentira. Mito. Y van añadiendo, o sea, hay personas que se pueden tomar, yo tengo pacientes que me decían que se tomaban una caja de cerveza, dos Dios cajas Dios. en un fin de semana. Lo que pasa o sea, es que a, a veces, sí, sí, a un veces a el se alimentan. Sí, a mí el médico me dijo, tú comes arroz, pero es un puño. Yo me ponía un guante de botella <risa> Doctora eh, eh, ¿Cuáles son los factores que influyen en el aumento de peso? ¿Es la cantidad de comida que nos comemos el tipo de comida? ¿O es las veces que comemos al día? Y la parte genética sí. hay, hay, hay una cosas. combinación Hay muchas pacientes que tengo que me dicen No, mira, es mi genética Doctora, yo no como pero a para tú llegar a pesar, sí, eso se escucha mucho. A mí me engorda este agua. Sí, sí, sí. Pero sabemos que no es así. Muchas veces queremos engañarnos. Eh, con la pregunta que tú me haces, eh, si tú comes de manera adecuada, o sea, en pequeñas porciones, y si tú estás, claro, está. En el caso de ella, que está en su peso, que se ve, o sea, no hay que ser un especialista para saber de que ella está en un peso adecuado. Uh -huh. Si ella come pequeñas porciones, cinco veces al día, y hacen un rejuego, vamos a suponer que a mediodía tú te comas tu arrocito, tu, tu carnita guisada, y ya en la noche comes una comida mucho más ligera, vamos a suponer unos guineitos con jamón de pavo, exactamente, ella no va a aumentar de peso, porque ella de por sí está en su peso, y la mayor cantidad de calorías la consume durante el día. Si Que ella libres? no debe comer de noche, por ejemplo, para que... para no debería de para comer... Bueno, las famosa, hay, hay personas que me dicen, bueno, doctora, yo me gusta mi yaroa Ay, wow, de noche. Me gusta mi cuetón. La pizza. Ay, la pizza, exactamente. Dios Pero Dios también comen... Comen porque también... Las vegas de noche... Ya lo Las saben, así frites, que así que tienen que hacer el ciertos frites. rejuegos, o sea, si al mediodía quieren comer la típica comida dominicana, pues en la noche entonces disminuyan la cantidad de calorías y siempre hacer actividad física, porque no es lo mismo una persona ¿Sí? que claro. se la pasa en, en actividades, quizás ni siquiera van al gimnasio, pero vamos a suponer más muchachos que trabajan aquí, que tienen que, que estar para allí y para acá, subiendo escaleras, uh -huh. eh, caminando, no es lo mismo uno que esté sentado en día entero. Ah, sí, o sea, eh, doctora, él. hay personas, vamos a decir, eh, por ejemplo el caso de yerjan, que son de contextura delgada, sí. y Ahí. que uno los ve que comen mucho, yo no digo que él sí, coma, pero que uno muchísimo. dice Pero ¿y ¿cómo es que no aumenta una libra? ¿Esto tiene que ver con la genética? Okay. Con su metabolismo, exactamente. Ver, y también tiene que ver, porque muchas de, de estas personas que me llegan a consulta, que me dicen, doctora, yo quiero aumentar de peso, yo, yo como de todo y no aumento, mi secretaria tiene ese metabolismo, que seguramente ya me está viendo ahora. Ah. Que come y come, no aumenta de peso, pero son pacientes que generalmente comen y van al baño. Ok. En, esto sería lo ideal para para cada persona, o sea, para cada ser humano. O sea, que, Doctora, que fuéramos, que tuviéramos una evacuación cada vez que, que comiéramos. Que eso es generalmente lo que hacen los bebés. Doctora, hay una relación mm. muy estrecha entre personas que tienden a engordar muy fácil. Y que tienen dificultad para ir al baño. Sí. En el caso de las mujeres se ve mucho. Cuando me llegan con sobrepeso, yo lo primero que le pregunto es si tienen alguna alteración hormonal, si utilizan algún tipo de anticonceptivos, también que estos tienden a hacer de que las pacientes aumenten de peso porque hay una alteración en las hormonas. Y también si van de manera regular al baño. Okay. O sea, cada quien tiene, hay incluso textos que dicen de que tú puedes ir una vez al baño y está bien. O sea que puedes tener una sola evacuación, pero eh, hay eh, personas que normalmente evacúan dos y tres veces al día y, y por eso mantienen un peso mucho más estable. Y más o menos aunque sabemos que eso conlleva ya una evaluación profunda, ir a la consulta, pero una persona que en condiciones como la que decíamos, que de contextura muy delgada y que comen y comen y no aumentan de peso... ¿Cuáles son más o menos los mecanismos? que escuchan ellos en una consulta suya para aumentar? Mira, lo primero que tenemos que hacer es eh, mandar a hacer exámenes de laboratorio en paciente para ver si hay alguna alteración hormonal. Okay. Ya ha descartado esto, entonces ya y nosotros hacemos un rejuego con la dieta del paciente y aumentamos la cantidad de calorías que este paciente eh, ingiere. A veces se suplementan, eh, se ponen vitaminas, dependiendo de cómo el paciente esté en ese momento. Se puede también poner algunos suplementos alimenticios en combinación con una dieta mucho más elevada en calorías. Okay, otra de Eso la... es para tener cierto rejuego y que el paciente te vaya aumentando de peso, porque también yo entiendo, hay mujeres que van a mi consulta y, y chicos también que me dicen, yo quiero aumentar de peso, pero yo también quiero aumentar masa muscular, o sea, no quiero echar barriga, por así decirlo. Y lo que hacemos es que, vuelvo y te repito, hacemos un rejuego con la dieta, eh, suplementamos, incluso se le dice al paciente de que tiene que hacer ejercicio, porque si quiere aumentar masa muscular no hay manera de ¿Cómo hacerlo si no hace ejercicio de pesa? Doctora, yo tengo, por ejemplo, soy un paciente con problemas de sobrepeso y uh -huh. quiero educarme en la forma de yo comer. ¿Qué debo yo hacer para accesar a, a, a su servicio, a su clínica? Claro que sí, mira, nosotros estamos en la calle San Francisco, Plaza Tejada, en Estética Nutri Beauty. Allá pueden llamar al 809-244-0028 y pueden agendar su cita. Y le tengo miedo a, la, a miedo a las dietas. ¿Qué hago? No, allá no hacemos una dieta per se, sino que enseñamos al paciente cómo comer. O sea, nosotros establecemos un plan nutricional que uh -huh. va desde los tres meses a los seis meses y es como si estuviéramos, es como yo me digo que es como si fuera un instituto, una pequeña academia donde enseñamos al paciente cómo debe de comer y ya el paciente inmediatamente llega a su peso, a su peso ideal. Entonces, me damos algunos tips de cómo debería de seguirlo haciendo en su casa. O sea, más que todo, a mí no me interesa tanto de que el paciente me baje 15, 20, 50 o 150 como tengo pacientes que me han bajado. Lo que me interesa es que el paciente mantenga el peso al que llegó. O sea, que, y que mantenga su peso meta. Y que mantenga un estilo de vida sano. No Exactamente. No se puede rebajar y ya. Nos escribe eh, Daisy del sector, Exilia Pepín dice. Yo quiero consultar, buenos días, ¿cómo están? Quiero visitar a la doctora porque soy diabética y quiero subir un poquito de peso, dice ella. Ya que más o menos, claro está, digan la dirección y eso, pero ¿qué orientación breve usted le daría? Mm, mira, Daisy, ya ahí tenemos que evaluarte bien, vamos a mandar a hacer exámenes a la hora de tú ir a, a la consulta y vemos si es factible. Muchas veces el paciente llega con que está muy delgado o que se siente muy delgado, porque aquí hay una creencia de que una persona, una mujer que se ve bien, una mujer que tiene muchas caderas, eh, una mujer que tiene, qué sé yo, un cuerpo voluptuoso, por así decirlo, y muchas veces estos pacientes me llegan con la idea de que quieren aumentar de peso, pero en sí están en un peso adecuado. Yo lo que sí recomendaría, que en dado caso de que y no haga ejercicio físico, que bueno que empezara como una meta de que se pusiera ahora mismo en el gimnasio y tratara de aumentar un poco de masa muscular eso generalmente no, no. ayuda a que aquí? se sientan mucho más conforme con su con su peso con dónde su está aquí física. del asunto mucha gente cree que poderse a dieta y comer cosas como Solo vegetales. A la gente, o no, le, o sencillamente no me dicen, eso. yo todo lo que como es de dieta. Yo voy al supermercado y todo lo que sí. consumo es de dieta. La pregunta es, ¿es posible estar a dieta, comer de todo lo que hay, pero saber comerlo? Claro que sí. Y tener mucho cuidado con las porciones, cómo cocinan, o sea, con el método de cocción de los alimentos, eso influye mucho. Y lo más cosa hace importante... Más daño en la cocción? El, el, ¿El empleo de qué tipo de, de aceite, ingredientes. aceite, Generalmente el aceite le da muy buen sabor a las comidas y por eso tienden a añadir más cantidad. Yeah. Okay. Doctora, eh, de manera general... Yo vine a hablar de un tema y nadie me preguntó. reducción de medidas, señores, reducción de, de medidas. Eh, ¿qué hacer <ríe> para reducir medidas? Si yo me quiero poner la eh, más pequeña, yo 10 libras en diciembre porque comí de todo. ¿Qué hacer entonces para volver a mi peso ideal? En un caso tuyo, que yo no, supongo yo no. que no, yo no es en, no. E, en el Por caso eso me de. de las ejemplo. De... De... Que las mujeres son más con el tema de las medidas. Y eso. Mira, en un caso de las chicas, las chicas van sí. más ahora eh, sí. en esta temporada. Buscando disminuir medidas Porque aumentaron medidas en el mes pasado Entonces nosotros tenemos varios métodos que son de reducción Que no conllevan a ningún procedimiento quirúrgico Sencillamente unas inyecciones Yo les digo las inyecciones mágicas porque es verdad que ayudan No me consiguieron unas fotos de unos casos que tenemos ahí de antes y después Para que las chicas que nos están viendo se motiven que en tan solo seis semanas o cuatro semanas pueden tener una cinturita bien pequeña. ¿En cuánto? En cuatro semanas o en seis semanas. ¿Y eso qué implica? Además de la inyección. Bueno, hay que hay que hacer una dieta. El paciente tiene que comer saludable, pero en caso de que me llegue una chica como, como, Carolina. como Carolina, que ella no esté en sobrepeso, pues se hace un procedimiento y se solamente se le va a, a dar un menú. Eh, saludable, pero no, no de reducción de peso. ¿Y eso no lleva no, conlleva fajas también, colocación de fajas? Lo ¿sí ideal es? sería de usar una faja. Las fajas nos ayudan a, a, a que la paciente se vea mucho más moldeada y a que la piel se vaya adhiriendo a medida de que va bajando de peso. Reducción, la foto. Entonces, la... Mírala, la... Ay, miren ahí. Lipo vean, flash. chicas. Y todo, es eso es, todo eso es con unas inyecciones. Se van a inyectar en el área donde tú quieres disminuir medidas. Mire, esa paciente bajó 25 centímetros. Si te das cuenta, el eh, oh. área de la cintura se ve mucho más mondeada. Se ve más pero bonita. Es la esa ¿verdad? foto no fue una, una foto sacada de internet. Esa es una foto real. Esa es una foto real de una de nuestras pacientes. Ah, pero miren, wow. ahí. Así que no hay para intervención que se motive, quirúrgica ahí. ¿eh? Antes, dígame. Intervención quirúrgica. No, ¿no? nada nada ahí, quirúrgico ahí está la gente lo bueno, lo bueno de este tipo de loca. procedimiento es que es totalmente ambulatorio, no tiene que ver nada con cirugía, no es nada quirúrgico. ¿Y los efectos secundarios doctora de ese, de ese tratamiento? Efectos secundarios muy leves, o sea, que el paciente puede tener inflamación y que se pueden hacer moretones, pero yo pienso que uno aguanta su, su moretón, ah, ¿verdad? Sí, Por una no, cinturita así. Y es importante decirle <ríe> Miren otro caso acá. Una cirugía Estas son pacientes que, no. que, que tienen que tienen niños, o sea, que que ya han tenido un embarazo anterior. Y miren qué bien se ven sin tener que someterse a una cirugía wow. Doctora, ¿y al hombre sí. se le puede quitar la barriguita también? Por supuesto, claro, claro que sí lo... En el caso de ustedes tienen miren, una ventaja eso. Ustedes tienen una ventaja que bajan medidas mucho más rápido que nosotros Perfecto. ¿Y qué por cuesta, ¿qué cuesta ese procedimiento? Es un procedimiento que está, mira, tenemos una oferta Vamos Nosotros tenemos oferta? un 30%, un 30 de, de descuento en aquel paciente que compre seis sesiones Ay, miren, aquí también tenemos, eh, este es otro método sí. que nosotros tenemos, donde vamos a Déjela ahí copiar. la foto, déjela ahí, o esa es la se ve, se ve bonita, se ve o sea, es la se la llamativa. O esa o es sea, la muerte porque el, el, el cura te dice hasta que la muerte lo sepa, llegó la muerte. Vamos a ponerle más para que... La doctora explica entonces la promoción que me parece ¿Tenía? que es de, de, de la muerte, como dice Amado, la lipo sin cirugía. Vamos a ver, doctora. Miren ahí, ahí eh, me damos una sexta sesión a mi paciente que compren en cinco. Sí, o sea que ah, muy bien. que eso es para que se motiven chicas. Anteriormente decían donde Dios no puso, no puede haber, ya sí. Ya, si usted sí. no Oiga, tiene cintura ¿Qué cuenta esas esa seis secciones? <risa> llamen que llamen esa a la tiene doctora Digo que me llamen, que sí. le hacemos su cariñito ya, eh, Ahí está el número de teléfono El 829 sí, 497 Ahí también respondemos por vía WhatsApp Estamos en la calle San Francisco Entre La Inver y José Reyes En 2, 4, Plaza 4. Tejada 802, 244 0028 Esto 0020. es para los internacionales, llame ahora dice, Sí, llame entonces, ahora, internacional, para internacional, qué? ahora para que aprovechen aproveche la, la oferta Y comience a rebajar Ahí está Excelente gracias doctora. Bueno, gracias doctora Muchísimas gracias doctora Yanira joder. Olivares con Gracias muy buena a la doctora Olivares por acompañarnos Por explicarnos todo esto Y, ¿verdad? y dar esperanza sí. A mucha gente que la necesita sí, Amado, sí. Así es. Vamos a